eso está, todavía está lleno de gente cobrando, cobrando sueldos de lujo, porque este es un Estado clientelista que tiene que estar pagando, pagando clientela política, gente de que porque son, oye, gente rico la, la mayoría de ellos. ¿Cuántas injusticias ve uno en estas cosas, señores? Gente ganándose un dinero sin hacer ningún aporte al país simplemente porque lucharon por un partido que llegó al gobierno y a ellos hay que ponerle una botella no era ni que botellita como la que Balaguer tenía de 3 mil, 4 mil son 200 mil pesos señores 150 mil, la hija de Renato pare ganando 183 mil pesos sentada en su casa no más, es un bueno. crimen de lesa paz a, a mí lo que me da pena con este país eh, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Oigan esto, señores. Que ellos no van a recibir la planta Punta Catalina por los defectos que tiene. Y por las irregularidades en la construcción de Punta Catalina. Una planta que ya sobrepasa... Los 4 mil millones de dólares en gasto. ¿Usted sabe cuántos son 4 mil? 200 mil millones de pesos. Eso yo creo que le hace más bien a, a, a la sociedad tupan. Oye, la planta está fuera de servicio, la número 2, desde el 6 de enero. Y ya marzo va. Mitad, mitad, y esa planta fuera de servicio porque ninguna caldera se pinchó y entonces después de la caldera detectaron otras irregularidades. O sea, este dinero de este pueblo no le duele a nadie. Y entonces se cansan estos bandidos de cometer todo tipo de delitos y no le cae el peso de la justicia. O sea, 3.500 y no le duelen a nadie. Por otro lado hay un peaje sombra. O sea, todos los negocios más asquerosos que usted puede encontrar en el mundo se dan aquí en este paisaje. Y como que eso no le duele a nadie. Como que eso no le duele a nadie. Es una, una situación realmente preocupante. Preocupante porque, eh, mira, ahora dice la cepal que la pobreza en sentido general y extrema, le dije que hoy yo no voy a coger llamada porque tenemos muchos temas que tratar y si tomamos la llamada no nos vas a dar el tiempo. Le pido excusa, pero hoy no vamos a coger llamada. Miren, este, oye, es una cosa increíble. Eh, millones votados por aquí, millones votados por allá, un negocio por aquí, un negocio... Oye, este país es tan rico que no lo han podido quebrar, no lo han podido destruir. Todo este grupo es fascineroso. Todo este grupo de salteadores, de correcaminos. Desde los de los tiempos de no, De los tiempos... de la misma fundación de la República. Báez se llevó los cubiertos del palacio. Trujillo puso todo nombre de... él. Trujillo puso... No, no, no, no, y no, no han podido destruir el país. Tú sabes lo que Punta Catalina... Pero yo lo voy a enseñar porque después pueden creer que, que eh, no, no, no, eh, el Ministerio de, de, de, de, de Energía dice que no, que no van, no van a, a, a aceptar. Míralo aquí, para que no vayan a pensar que es una cuestión de Omar, no, que no van a aceptar eh, eh, a Punta Catalina porque tiene mucha, porque es un robo, una estafa. Pero repos, miren aquí. Mírenlo aquí, que no es no, más que lo, es el, el ministro de Energía y Minas. Mírenlo ahí. Al Monte Abierto no recibirá planta Catalina por grave deficiencia en la construcción. Pero los responsables de eso deben de estar presos hoy. Deben de estar presos y respondiéndole a este país por una estafa como esa. Porque no hay que hacer denuncia. No, usted no puede estar haciendo denuncia, es meterlo preso. Venga acá, usted le robó al país la esperanza. Usted le robó el futuro a este país. Ustedes dijeron que Punta Catalina era la solución. Y que lo iba a construir el sector privado. Y resultó que lo tuvo que construir el gobierno. O sea, de nuestros impuestos. ¿Tú sabes los hospitales y las calles que se hubieran eh, eh, asfaltado en este país? Y las escuelas que se hubieran hecho con 200 O sea... 3.500 millones de dólares. Estamos hablando que más de 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos votados. Y que desde un principio se dijo que eso era una estafa. Y esa gente andan como si nada por ahí. Yo no quiero denuncia. Yo quiero acción. Yo quiero que esos ladrones estén presos, eh. Que le respondan a este país. Y oigan esto. Para más complicarse eh, eh, eh, y ponerse un panorama sumamente tenebroso en la República Dominicana. La situación en Haití, señores. Lo que está pasando en Haití. Donde bandas armadas. Mataron cuatro policías haitianos y dejaron heridos ocho. Demostrando que esos bandoleros, que tienen todo tipo de armas, mejor equipados que la policía, porque como se desbarató el ejército, el antiguo ejército haitiano, la mayoría de esas armas fueron a parar a manos de narcotraficantes y bandidos. Y ellos lo tienen y. Y están bien equipados. Hay un barrio, Villa Diu, que la policía no puede entrar y que los controlan esos bandoleros y ahí secuestran y hacen de todo. Haití está al borde de una catástrofe, señores, con una hambruna. Ahí vi unos informes de los organismos internacionales previendo lo peor para Haití. Y como nosotros hacemos frontera con Haití, preparémonos. Haití está al borde de una guerra. En Haití no hay control de nada, señores. De una guerra civil. De una vez de una guerra civil. En Haití no hay control. Eso, eso sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda en Haití. Entonces, ¿te va? Sálvese quien pueda en Haití. Entonces nosotros, nosotros tenemos que tener un país preparado para cualquier contingencia y para cualquier éxodo masivo de haitianos que vengan para acá, porque ellos cuando vean la situación de allá, ¿qué van a hacer ellos? trata de coger para acá, que es el sitio más cercano que tienen, hasta por un asunto de supervivencia, un instinto de supervivencia. Y nosotros vamos a tener que cogerlo obligado. Mira, nos estamos jugando con una situación que ni idea tenemos, ni idea tenemos. Entonces todo ese dinero robado aquí, que es el único país donde una gente se roba miles de millones de pesos y no pasa nada. Porque en todos esos países están metiendo presos los ladrones. En todo. Entonces ese dinero debió utilizarse para reforzar nuestra frontera e impedir un éxodo masivo de haitianos. Que ponga en peligro la vida misma de la República Dominicana. Porque hay... Una frontera que es una ficción, que esa frontera no existe. Ahora ni que van a construir, pero eso no va a resolver nada tampoco. Cuando esa avalancha de haitianos arranque para acá, eh, eh, abrumado por el hambre, por la miseria, por la inestabilidad en Haití, por la ingobernabilidad en Haití. Yo quiero ver, yo quiero ver, o sea que estamos eh, eh, a, eh, a la entrada de situaciones imprevisibles en esta isla. Imprevisible, que no se sabe cuál sería el destino final de, de, de, de, del pueblo dominicano y la situación con, con, con Haití, que cada día.